integrantes del grupo Patria y Soberanía realizaron una actividad en la mañana de este martes para según ellos celebrar un año más de la independencia dominicana en conmemoración del 175 aniversario de la segunda independencia nacional, el 27 de febrero de 1844 el pueblo dominicano hizo sentir su, su patriotismo y puso fin a una larga cadena de yuwaitianos que duró 22 años encabezado por el dictador Jean-Pierre Boyer, sin olvidar que en el año 1801 sufrimos en carne propia la indeseable invasión de Tusén y de Salines en 1805. Los presentes afirmaron es necesario el recalcar la importancia de la soberanía nacional. El objetivo de la rueda de prensa eh, es hacer honor al sentimiento patriótico y que quede sentado en el pueblo dominicano de que hay que continuar llevando a cabo esa gran tarea de lograr la soberanía, la independencia y la autodeterminación de la nación dominicana porque como se establece en el documento no tenemos una independencia plena porque eh, hemos contado con gobernantes eh, lacayo, entrevistas, que en nada se preocupan por esos sagrados eh, objetivos, como es el de la independencia y la soberanía de nuestra nación. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.